Guys. Ponete las botas, abuela, andá de zapatillas, ya me dijo. Me dio una vergüenza, pero si ando No, no, si tienes que arreglar, te parece cualquier cosa. Y la moni era así, era así me, cambiate esas alpargatas, bajate esas. ¿De dónde sacaste el eh, moni, No sé por qué él no es así. No. No. O sea, <risa> pero pero bueno. yo siempre fui así, media <risa> hippie. Y yo les decía a ellos, cuando ellos sean mayores, eh, yo me voy a ir de hippie. Voy a agarrar mi bolso, me voy a ir y voy a andar por todos lados. Qué sé yo, y, y ellos se reían de mí. Y no, y porque hasta ahora tengo mis responsabilidades. Eh. Tengo mis nietos. Intentó, o sea, empezó el instrumentado quirúrgico, quedó embarazada de maya y dejó. Porque no podía. Sí. Y dejó porque no podía con su panza y era me, mucho. Y después decidió estudiar peluquería en el atelier del peinador, que ahí tengo el certificado. es ha en el es, eh, A ver, porque se recibió, por la pandemia se recibió el, en el 2021, en abril. Claro. Pero era del año pasado. Ella tenía que haberse recibido el año anterior, en el 2020. Claro. Así que en el 2016, porque nunca reprobó nada, ella, el, el verano, sí, el verano lo, lo disfrutaba, sí. Estudiaba mucho durante el año para... Sí, sí, año. sí, No, y a ella no le salía algo, o no podía hacer algo y, oh, y, ¿Y lloraba, lloraba que de Sí, sí, todos los días, sí. En cole, a dedo, algún papá, Roberto cuando estaba la íbamos a buscar o la íbamos a dejar. Sí, sí, y a veces el cole venía lleno y las dejaba ahí, no, y, y Paula estudiaba con ella, pero... Paula es la que está en el equipo. Sí, sí, ella estudió con ella hasta segundo, me parece, algo así. Todo, Viní, vendía pantuflas, vendía perfume, vendía cosas para el ambiente, eh, todo. Ella lo que podía hacer trabajaba en la, en la cooperativa de la Galpón. Sí, sí, era embaladora, embaladora, embaladora sí, sí, sí. Y sí. sí, ella cuando tenía un tiempo para hacer eh, algún trabajo, ella trabajaba, sí, no, sí, no tenía sí. problemas. Sí, siempre fue muy, muy emprendedora. Muy... Porque acá muchas chicas jóvenes trabajan sí. en la escuela, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. Sí. sí, sí, sí. Pero ella estudiaba y trabajaba. Sí. Ella sí, quería sí. ser docente. Sí. Bueno, lo logró. Claro que sí. Lo logró, sí. Pero por eso... dio su primer día de clase, y ¿todo? Contento. Sí, muy contenta estaba. Ella estaba dando las clases virtuales. Pero cuando le dijeron de ir, ella se, pero era eh, una idea fija de ir, ir, conocer sus alumnos, eh, como él, eh. nosotros le dijimos, Juan, y yo, y ¿cuántas veces le dijimos? Sí, espera un poquito más, no, se me va a hacer tarde para jubilarme y ya que tengo la oportunidad los voy a ir a conocer, que a ellos también les va a ser bien conocerme, y qué sé yo, o ella. ¿De ahí? ¿Del paraje? Ah, del, el paraje ahí. ¿Es un paraje de Son de ¿sí? los crianceros y Exacto. todo eso, sí, sí. Pero los llevan en tráfico, ¿no? Sí, porque sí. Ah, claro, pero ese día se retiraron ah, ellos, ¿no? claro. Tres, eh, porque Y los de Añelo no fueron porque no, no había tráfico ese día. Entonces fueron, no sé si cinco, ocho, algo así. Porque hay un maestro que tiene una foto de cuando ella está en el, en el patio con ella de recreo. Y ese día, hasta cuando fueron a comprar el guardapolvito, dice Juan que le decía, pero Moni, ¿estás segura? Sí, sí. Sí, Juan, vos te quedás con Maya y yo la semana que viene me llevo Ana. Eh, y Alma se iba a ir con ella. Ah, no, y y Alma le encantó cuando fueron y vieron la escuela en este momento, eh, sabe que yo estoy medio bloqueado, o sea, no me acuerdo de los nombres pero en su momento cuando estábamos allá, teníamos miles de llamados, o sea, nos llamaban de todos lados sí. inclusive ese muchacho que es un compañero de Sí, de eh, vinieron a tomar mate con Juan ellos, Ajá. los maestros que están con el psicólogo, los que claro. estaban bueno, ese, ahí ese con chico... ella haciendo el trabajo y ella le dijo, no, dejen chicos, yo voy que por eso ellos se sienten culpables porque tenían que haber ido uno de ellos y dice, pero como ella era tan atenta, la nena, porque ellos le decían la nena, los maestros. Ves que ella eh, salió caminando de y lo llamó a él, le dijo, Juan, venime a buscar, porque se explotó la escuelita. Y todo a quemar, ¿eh? Claro, pero por eso yo, yo no explico cómo fue, no, no, no recibió lo, la atención que tenía. Eh, yo pienso tantas cosas sí